Arrompemos de banderas la esperanza. Diga que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza. Diga que son tantas las banderas para una misma batalla. Protegida balanía. Luciente, tan sonriente, llevada de la mano por mis hermanos de todos los continentes Los que han luchado, los explotados, los que al mundo hoy le muestran claro De su gobernante es el fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos ¡Fracaso! de banderas la esperanza mira que son tantas las banderas para una misma batalla arropemos de Partuga B, es que encantó Insulto, tolerar. Semba, golpe. Hassan, se va. Cuanta sangre derramada sin hacer nada, todo por falta de unidad. Es ser que yo. Mira que son tantas las banderas, para una misma batalla Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno!